Así iniciamos la tercera tanda. Bienvenidos a este video donde vamos a estar trabajando las preguntas desde el 21 al 30 de lo que es el modelo de prueba para la Universidad Metropolitana, la PDU, publicada para el 2022. Vamos entonces con este ejercicio. Observen por favor que acá nos están preguntando algo importantísimo. Como siempre, la pregunta es lo más importante, la clave. ¿Cuál de las opciones corresponde a una vista lateral de dicho sólido? ¿Cuáles corresponde a una vista lateral de dicho sólido? ¿Cómo así vista lateral? Tú tienes en un sólido vistas laterales, en ese caso es ver desde la derecha, la puedes ver desde la izquierda, si la ves desde arriba es una vista superior, si la ves desde abajo una vista inferior, si la ves de, de frente, vista frontal, vista posterior. Y en el fondo es, es como que si tú estuvieses encendiendo una linterna. Mira, te lo voy a poner así. Imagínate que yo acá tenga la mano y dependiendo de cómo yo coloque la mano, yo le coloco una linterna y la vista lateral es como la sombra que puedo proyectar yo allá en la pared. La vista de arriba, la sombra que proyecta desde arriba. Entonces la vista al final es como la sombra que tú puedes llegar a tener. Entonces con ese concepto, mira lo siguiente. Vamos a pintar acá, vamos a jugar con estos tres. Mira que por ser vista lateral nos importa el costado. Y mira que tendríamos 3 horizontales y 2 que pareciera como una C viendo hacia abajo. Mira que la opción B tiene eso y la opción D también tiene eso. De hecho, la opción A pareciera ser como que la vista frontal y sin embargo tiene un error. ¿Sabes por qué? Por esto, mira. Yo te podría decir que la vista frontal tiene 3 de este lado y tiene 2 de este lado. Mira que a nosotros nos están diciendo 3 de este lado y 3 de este lado. Y eso no es así. Eso es un error directo en donde para nosotros simplemente esa, si fuese la pregunta, si fuese la pregunta que fuese la vista frontal, esa también tiene un error. Entonces hasta ahora mira que la B y la D cumplen. La opción C no cumple con la vista lateral nada más por no tener eso. Entonces en teoría estamos entre estas dos opciones solamente. Ahora bien, observa por favor que de ahí hacia arriba tengo estos dos. Pero la sombra que me genera este que está acá está a un nivel más alto y tengo tres hacia arriba. Mira la opción B, solo tiene dos. La opción D tiene tres. ¿Y sabes quién es este cuadrito que sobresale allí? Es porque este que estoy pintando de verde, aquí arriba. Atentos, allá arriba, mira que estoy pintando de verde de arribita. Básicamente está en la tercera fila. Mira que está pegado como a esta línea que está sobre estas dos que habíamos pintado previamente. Por lo tanto, sobresale. Y ahí estaría la vista lateral y mira que básicamente tendríamos esta de acá. Ahora bien, esa que estamos coloreando legalmente, muchachos, legalmente esa que estamos acá coloreando como opción D, ¿ok? esa que estamos coloreando como opción D, pareciera ser una vista de un costado. Mira, de hecho, si yo lo volteo horizontalmente, esta que estoy moviendo es básicamente la vista que yo acabo de pintar ahorita. Pero esa sería, esta que tengo aquí a la mano, es viendo desde esta perspectiva. La opción D es la misma sombra si ves desde la otra perspectiva que es desde el otro costado lateral. Entonces es como un espejo en el reflejo lateral de la imagen. Por eso la opción D sería en ese caso la respuesta correcta. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Bueno, ya, tenemos, ya estamos listos con este ejercicio. Vamos con el siguiente porque aquí vamos con todas.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 En este ejercicio nos están preguntando, ¿entre cuáles de ellos se ubica su promedio? ¿Cómo así? Si cuatro números enteros son equidistantes entre sí, ¿entre cuáles de ellos se ubica su promedio? ¿Qué significa números equidistantes? Que la distancia entre ellos es igual. x de igualdad distante significa de distancia. Es decir que si yo por ejemplo coloco, saca la cuenta para que tú veas. Coloca el 2, el 6, el 10 y el 14. Estamos colocando números equidistantes. ¿Cuál es el problema? Y empecé con el 2 para que sea más sencillo. 2, 6, 10 y 14. Mira que la distancia entre ellos, entre todos, es 4. Y tú podrás hacer la cuenta con números puntualitos para que te des cuenta. Entre cuáles de ellos se encuentra el promedio. Recuerda, si quieres, observa el video de promedio que te voy a dejar por acá, la etiqueta. Para que vayas directamente a ver y repasar qué significa un promedio. El promedio es un equilibrio. Como son números equidistantes, el promedio se va a encontrar acá en el medio del segundo y el tercer número. De hecho, saca la cuenta. ¿Cómo se calcula el promedio? No es sumar todo eso y dividir entre 4, porque son cuatro valores. Bueno, suma 6 más 14 es 20, más 10 son 30 y 2 son 32. 32 dividido 4, mira que nos daría el promedio justo acá, que sería 8. Entonces mira que el promedio, utilizando esto, nos está dando 8 y básicamente está entre el segundo y el tercer número. Si sabes de qué es equidistante, si sabes qué significa el promedio, ya de una a nivel conceptual, el promedio está entre el segundo y el tercero. Y con esto respondemos esta pregunta. Pero claro? Vamos al siguiente entonces. Activos con esta pregunta. Tiene una característica fundamental en la operación matemática que debes hacer y puede decirse que mezcla los productos notables tradicionales vamos a utilizar acá operaciones con raíces, vamos a utilizar productos notables que serían el cuadrado de la suma o el cuadrado de la diferencia y también la diferencia de los cuadrados ¿Quieres repasar esto? bueno, ingresa acá a estos videos para que repases la parte conceptual y veas cómo lo vamos a aplicar acá recuerda que esto es para aplicarlo en los ejercicios la pregunta es, ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente a la raíz cuadrada de eso? A ti no te están pidiendo aquí que resuelvas esto. Ok, a ti no te dicen, mira, resuelva la siguiente expresión. No, te están pidiendo que les calcules la raíz cuadrada a todo eso para que se vea más feo todavía. Pero si tú tienes en cuenta que estás buscando la raíz cuadrada de esa expresión, tú te puedes enfocar por ahora... A calcular cuánto es esta expresión y al resultado le sacas la raíz cuadrada. ¿Por qué te digo eso? Porque normalmente tú podrías colocar aquí la raíz cuadrada y como todo eso está elevado al cuadrado, tú dices, bueno, ese cuadrado me cancela la raíz. Y si te cancelara la raíz, te estás quedando con esta expresión y entonces ya no tienes el cuadrado, no tienes raíces y ¿cómo resuelves esto? Recuerda que la resta de raíces no se puede realizar porque no es lo mismo agrupar todo en una sola raíz para sacar las cuentas. Cuidado. Te dejo aquí el video de radicación para que, por favor, estés atento a eso. Entonces, como no puedes hacer esas operaciones, tocaría resolver cuánto es todo esto y luego al resultado le sacamos la raíz cuadrada activos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a utilizar el producto notable de... Si yo tengo dos números que se están restando y esto está elevado al cuadrado, se le llama el cuadrado una diferencia. Pilas que esto no es A al cuadrado menos B al cuadrado. Si tú consideras que esto es así, entonces EpsilonAcademy.com es para ti, para que reforcemos la parte de matemáticas. Ya sabes. Ok, aquí estamos disponibles para ti. Cuidado que eso no es igual. Esto es... El primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En los videos te explico por qué. Entonces, mira por favor que esta expresión es A y esta expresión es B. Sustituimos y ya. Vamos a sustituir juntos, ¿ok? Entonces mira, es el primer término elevado al cuadrado menos dos veces el primer término por el segundo término más el segundo término, acá, vamos a colocarlo por aquí, elevado al cuadrado. Vamos a sustituir. Bueno, resulta que este que está acá, que es el primer término, va aquí y va aquí. El segundo término, que es este que está acá, va aquí multiplicando y va aquí también, que se eleva al cuadrado. Simplemente sustituí quienes hay quienes B. Ahora vamos a sacar la cuenta. Atención, por favor. En este que tenemos acá, efectivamente este cuadrado nos puede volar la raíz. Porque sacar la raíz cuadrada para luego elevar al cuadrado quedas con la misma. Y en este caso también. ¿Qué queda entonces? Este producto notable, dejémoslo aquí dejémoslo aquí en stand-by, que es uno de los que estamos utilizando, por si acaso, para que te quede ahí a la mano. Ahora, ¿cómo queda el asunto? Atención, este término sería, básicamente, 3 más raíz de 5. Menos dos veces, ¿quién? Pilas, que aquí hay un producto. Como hay un producto de raíces con el mismo índice, en la multiplicación, como lo viste en los videos conceptuales, si no lo manejas, si sí lo puedes llevar a una sola raíz. Entonces acá nosotros vamos a escribir una sola raíz, donde se va a multiplicar el 3 más raíz de 5 por el 3 menos raíz de 5. Este ejercicio la verdad sí tiene operaciones elementales matemáticas y tocaría sacar cuentas con radicación, y es parte fundamental del, de todo este análisis. Ahora, de este lado... Se cancela la raíz y mira que quedaría 3 menos raíz de 5. Algo que quiero que tengas en cuenta es que en el caso de que tú estés presentando el examen, al llegar a este tipo de ejercicios, tú sabes que te va a consumir tiempo. Lo dejas al final. Administra tu tiempo. Administra tus recursos. Entonces ya cuando estás enfocado en esto, mira cómo va quedando. Al final, este 2 que está aquí, me estoy quitando un momentito, este 2 que está acá, está multiplicando a todo este resultado. Es decir, que tú... A este 3 sumarle este 3 Y a este raíz de 5 positivo Con este raíz de 5 negativo Se fueron Conclusión Observa cómo lo voy a escribir ahora Este 3 de acá Con este 3 de acá es un 6 ¡Plin! Raíz de 5 positivo con raíz de 5 negativo Sayonara Y que quedó? Menos 2 por todo esto Entonces sería 6 Y esto que está aquí lo voy a copiar Idéntico y lo voy a colocar aquí abajo Así ¿Qué tenemos dentro de la raíz? Cuidado. 3 más raíz de 5 por 3 menos raíz de 5. Muchachos, eso es otro producto notable conocido como la suma por la diferencia. Ese producto notable tú lo tienes que manejar también. En el caso de que tú tengas... Atención, voy a bajar aquí un poquitito. Ahorita vuelvo a subir. En el caso de que tú tengas un número sumándose con otro, multiplicándose por el mismo número, restándose con otro, esto es... La diferencia de los cuadrados de dos números. Producto notable que te invito a que veas aquí arriba los videos para que lo repases. Quiere decir que si A es 3, y esto es 3 más raíz de 5, y aquí sería 3 menos raíz de 5, pues simplemente aquí tú agarras el 3, lo elevas al cuadrado, y el raíz de 5 también lo elevas al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado, muchachos? 9. Menos el raíz de 5 al cuadrado, que es 5, porque se está cancelando el 2 con la raíz, ¿Y cuánto es 9 menos 5? 4. Así de sencillo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tú tienes dentro de la raíz simplemente es un bello, precioso, espectacular y hermoso el número 4. Entonces te lo dejo ahí para que paralices el video y lo repases. Vengo para acá otra vez. ¿Ya viste entonces que esto es lo mismo que 6 veces menos 2 por el número 6 menos 2 por...? El resultado que tienes ahí de todo eso, que es un 4. Raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? Ah, No vengas tú. Raíz cuadrada de 4 es 2. Che. Entonces tienes acá 6 menos... 6 menos ¿quién? 2 por raíz de 4, que sería 2 por 2, que es 4. ¿Cuánto es 6 menos 4, panita? 6 menos 4 es 2. Cuidado que acá ya este 2 que está aquí es el resultado de todo esto que está acá. Menos mal que no lo pusieron en las opciones. Menos mal que no están las opciones. O sea, todo lo que a ti te están pidiendo, todo lo que está allí es un 2. Pero a ti no te están pidiendo el resultado de esto que estoy resaltando nuevamente. O sea, no es, mira, ¿cuánto vale eso que está allá? No, es la raíz cuadrada del resultado de esto. ¿Qué significa eso? Ok, que como todo eso nos dio un bello 2 y nos están pidiendo la raíz cuadrada de todo eso, el resultado sería entonces raíz de 2. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque al final, atención por favor, al final, si tú, mira lo que estamos haciendo acá, voy a, voy a escribirlo aquí, si tú estás diciendo que todo esto es un 2 y nos están preguntando la raíz cuadrada de todo eso, pues entonces esto sería raíz cuadrada del 2. Por eso esta de aquí sería la respuesta. Palabras. Nos vemos en un siguiente ejercicio, espero que haya quedado muy claro. Recuerda ir directamente a la pregunta, aquí tenemos un ejercicio interesante que nos dice, siguiendo el mismo patrón, ¿cuál de las siguientes será la sexta, escucha, sexta identidad? Ay, ay, ay, ay, sexta identidad, cuidado porque aquí está la conchita de mango, las conchas de mango no las colocamos nosotros mismos, eso no lo coloca la universidad en lo absoluto, esta que estoy moviendo acá es la primera identidad, ¿verdad? Después viene esta que está acá, que sería para nosotros la segunda identidad. ¿De acuerdo? Esta es la segunda identidad. Después viene la tercera identidad, que es esta que está aquí. Tú tienes que darte cuenta que ahí hay un patrón que se está repitiendo. Hay algo que está sucediendo. Y mira que nos están dando cuatro identidades. No te están pidiendo la quinta. Te están pidiendo la sexta. Entonces, atención a esto. Mira que tienes 1, después 1 y 7, después 1 y 7 y 13, después tienes 1, 7, 13 y 19 Hay algo importante que tienes que darte cuenta allí Mira que 1 para llegar al 7 son 6, del 7 para llegar al 13 son 6, del 13 para llegar al 19 son 6 Es decir que el número que se está sumando por identidad va subiendo de 6 en 6 Entonces aquí en este caso la quinta identidad, tú podrás decir que es 1 más 7 más 13 más 19 más 6 que es 25 Pero cuidado que eso es para la quinta Si quieres la sexta igualdad Básicamente es esto mismo que está aquí Pero ¿qué le tienes que agregar? Más 6, ¿verdad que sí? Más 31 Es decir que la sexta igualdad Es la que va aquí Que debe tener un 31 Y hay una sola opción Que tiene un 31, Tigre ¿Para qué tú te vas a poner suma a todo esto? No, no, no, no, no, no. ¿Lo quieres comprobar? Hazlo. 1 más 7 más 13 más 19 más 25 más 30. Hazlo. No pasa nada. Eso te va a dar 96. Cumple, completito. Pero la opción A es la respuesta correcta. ¿Cuál es el error fundamental acá? El error fundamental es empezar a decir que la respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Porque mira, 1 más 7. Mira, yo te recomiendo que sumes así. 7 y 13 es 20. 1 y 19 son otros 20. Y llevas 40 más 25 son 65. Es solo sugerencia. ¿Quieres aprender a hacer esas operaciones sin calculadora rápido? Escríbenos acá en la descripción de nuestro video. Tenemos nuestra página web y nuestro número de WhatsApp para ofrecerte nuestros cursos en vivo y directo de matemática y razonamiento verbal para que te puedas preparar con nosotros e y también ingreses a la universidad con la mejor preparación posible. Que salgas bien nivelado. Mira que la opción C... Es la conchita, mango, Pero a ti no te están pidiendo la quinta igualdad. Te están viendo la sexta igualdad. Y por eso esto tiene que dar 96. Ahí está la respuesta correcta. ¿Quedó claro? Entonces, ¿te diste cuenta del patrón que se repite? ¿Te diste cuenta de lo que está sucediendo? Como te piden la sexta igualdad, no caigas en la tentación. Porque la gente llega y siente la brisa de la rosa de Guadalupe. ¡Oh! Mira, es 65 y termina en 25. Esa fue. Y. ¿Por qué? Porque al final te están preguntando es la sexta igualdad y no la quinta. Pilas con eso. Siguiente ejercicio. Muy bien, muchachos. Esta pregunta tiene como... Al final es análisis de la imagen, razonamiento abstracto, es una analogía con figuras. ¿Ok? Entonces, ya te dan una condición inicial. Esta de arriba es un hecho y está una conexión directa y te están pidiendo cuál de las cuatro alternativas... Complementa entonces la que falta acá. Entonces tú analizas la que a ti te dan. Mira, tienes solo una barra gris, esta se mantiene una barra gris, la cantidad de circulitos son iguales, la cantidad tiene 5 de este lado, 5 de este lado. Aquí cuando tienes uno solo, aquí ahora el opuesto es el que se llena y el otro también. Mira que de uno ahora es dos. ¿Qué pasaría si tú tienes en este caso dos rellenos? Aquí tendrías que rellenar el doble ¿Sí viste? ¿Por qué? Porque es proporcional Entonces a nosotros ahora por tener dos rellenos Deberíamos conseguir una figura que tenga Dos de estas acá ¿Ok? Estas dos de acá Y todas las tienen Pero de las cinco Tienen que estar rellenas ¿Cuántas? Primero, se descarta la A y se descarta la B Porque no podemos tenerla del mismo lado Y ahora mira la C y la D ¿Qué pasa con la C y la D? De esas dos, no puede ser la misma cantidad. Entonces, por lógica, tiene que ser nuestra opción D. Básicamente es análisis de la imagen y mira cómo aquí está nuestra analogía. Tiene que cumplir el patrón que nos da la, en lo que es un hecho. Y ya con base en él, analizándolo a él, concluyes el siguiente. Así de simple es este tipo de ejercicio. Vamos para el que sigue. Muy bien, este tipo de ejercicio te vas a acordar de mí, que es de ese ejercicio que normalmente le llamamos ejercicio aprieta nalguish. ¿Por qué? Porque tú lo ves y dices, Dios mío santísimo, todo ese texto, toda esa tabla. No. Vea la pregunta, por favor. En relación al mes de enero, ¿qué servicio presentó porcentualmente el mayor gasto? Pana, solamente te vas a enfocar en enero. Y el que tiene mayor gasto a nivel porcentual es el que tiene mayor consumo igual. Ok. De toda la tabla, mira que ni siquiera hemos leído arriba. Los gastos por consumo mensual de luz, agua, teléfono y gas en un apartamento durante el primer semestre del año están detallados en la siguiente tabla. Todo ese tiempo que invertiste allí no sirve para nada. Entonces tú vas a la pregunta y la pregunta te dice, mira pana, ¿sabes qué? Busca en la tabla enero y dime a mí quién tiene mayor gasto porcentual dime quién, no lo tienes que calcular simplemente dime quién ok, ven acá, me voy a mi tablita, me concentro en el mes de enero solamente en enero y observa, luz 100, agua 50 teléfono 150, gas 12 en total es 312, no te piden que calcules el porcentaje ¿qué servicio presentó porcentualmente el mayor gasto? pues el que gastó más y básicamente ahí el que gastó más de una vez es teléfono, mira que solo es interpretar una información representada en tabla. Y ya con eso tú puedes establecer la conclusión. De hecho, si te, what if, ¿qué pasaría si? Si nos hubiesen preguntado, mira, ¿cuál es el que al final representa mayor gasto porcentual durante los seis meses? Bueno, te concentras en esta tabla. Y sigue siendo teléfono que es el que tiene mayor gasto con respecto a los demás. Este tiene mayor gasto porcentual. Y listo. Ahí con eso, la respuesta de este 26 sería teléfono. ¿Quedó claro? Siguiente. Recuerda, por favor, que independientemente del enunciado ve a la pregunta. ¿Qué medida de tendencia central le puede ser útil en esta situación? Medida de tendencia central sería media, mediana y moda. La media es promedio. Mediana es el valor que está en la mitad del conjunto de datos. Y la moda es lo que más se repite. Entonces aquí la pregunta es lo siguiente. Si el promedio es sumar datos y dividir entre la cantidad. Es cuantificable. La moda es lo que más se está repitiendo. Por eso es la moda de ropa y la moda, el trending de las redes sociales, todo esto. Entonces, en una zapatería se venden nuevos modelos escolares que han tenido una alta demanda durante el último mes. El gerente requiere reponer la, la mercancía vendida y ha llevado un registro de todas las tallas que se vendieron. Para realizar los pedidos, ¿cuál es la media tendencia central que le puede ser útil en esta situación? Entonces allí tienes que tener cuidado. La mediana, lo que es la mediana y la media, son cuantificables. Promedio de nota media eh, promedio de nota, promedio de, de cualquier cosa, que son de datos numéricos, cuantificables. Entonces son modelos escolares que han tenido una alta demanda. Entonces los modelos pueden ser el modelo tal, el modelo tal, el modelo tal. Entonces tú vas a sacar un promedio de los modelos. Tú puedes sacar el promedio de las tallas, de los zapatos que se venden. Tú puedes sacar un promedio del de, precio de venta, pero de la, del modelo como tal no. Entonces, la media, que es el promedio, ese no te funciona porque es cuantificable. En el caso de la mediana, también es organizar los datos de menor a mayor y te quedas con el del centro. Tú vas a organizar modelos de zapatos de menor a mayor. ¿Cómo así? ¿De menor a mayor qué? No, no te da. La y ahí se tumba cualquiera de las anteriores. La moda es lo que más se repite. Si el gerente requiere reponer mercancía vendida, pues el gerente dice lo siguiente, mira... Se me vendieron, se vendieron más eh, los de este modelo. Eh, por favor, envíame unos 70 pares de zapatos de ese modelo. Porque es el que más se vende, porque es la moda. Yo te puedo preguntar, mira, ¿cuál fue el modelo que más se vendió tal? Bueno, vamos a reponer ese. La moda, el que más se repite, la tendencia, el trending. Entonces acá, la moda es la media de tendencia central que le es útil en esta situación. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Este tipo de ejercicio te lo juro que es el típico que asusta a todo el mundo. Ya, cuando hay letras y raíces, la gente corre. Pero cálmate. Cálmate porque lo que importa aquí es, ¿qué te están preguntando? ¿Qué te están preguntando? ¿Quién es esta cosa? Bueno, resulta que ahí tú tienes raíz de 2 menos raíz de 3 y mira todas las opciones que te dan. Entonces dice, ah, para algo me están dando lo que está arriba. En el caso de que yo tenga raíz de un número menos raíz de otro número, tengo que hacer esto. Pues en el fondo es meter los valores y sacar la cuenta. Eso es todo lo que usted tiene que hacer, chamo. Pues donde está la A, ponga el valor que ustedes le están diciendo que tiene que ubicar. ¿Ok? Vamos a sacar la cuenta aquí con nuestra A bella y preciosa. ¿Cuánto vale A? A vale 2. Entonces colocamos el 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 acá y 2 acá. Recuerda que esto está aquí, elevado al cuadrado por el enunciado. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale B? B vale 3. ¿Por qué vale 3? Pana, porque es el 3 que está aquí en la pregunta. Entonces, ¿aquí qué hacemos? ¿Dónde está la B? ¿Dónde está la B para nosotros? ¡Ping! Borramos esto, borramos esto, borramos esto. Y escribimos el valioso y pechocho número 3. 3 y 3. Y al final lo que te toca es sacar la cuenta. Y ya. Vamos a sacar la cuenta rápido y después te digo algo que con las raíces tú puedes concluir rápido. Mira, 2 al cuadrado, 4, menos 3, 1. Lo que está dentro de esta raíz es un 1. Y mira que aquí también 2 al cuadrado, 4, menos 3, 1. O sea, tú puedes quitar literal esto de acá y esto de acá y colocas un 1. Te pregunto yo, panita, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 1? La raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, dentro de esto, ya sacando la cuenta, todo esto que está aquí es simplemente raíz de 1. ¿De acuerdo? se si mira, raíz de 1 es 1 y raíz de 1 es 1. De este lado, 2 más 1. Ahí en el numerador, 2 más 1 entre 2. eso no sería agarrar acá y escribir solamente un 3. Mira, esto no es un 3 raíz de 3 medios. Y el otro, 2 menos 1. Pues 2 menos 1 es 1. Y si 2 menos 1 es 1, quedaría un medio. Cuidado con las raíces cuando se restan. Si tú, aquí, observa por favor. Si tú aquí, viene y dice, no, que eso es la raíz de 3 medio menos 1 medio, Quiero que sepas que el detalle está en que no comprendes cómo es, cómo son las operaciones con las raíces cuando hay unas restas. Y no pasa nada, es cuestión de repasarlo. Aquí en Epsilon Academy estamos disponibles para ti, para que repases eso. Y te invito a que veas los videos conceptuales que te deje acá. Las raíces no se pueden agrupar cuando hay una resta. Y mira que la opción C es la que cumple. Raíz de 3 medios menos raíz de 1 medio y ya. Ahora, desde el arranque del ejercicio, Tigre, cuando tú te das cuenta que lo que tienes que hacer es evaluar los números en las expresiones que tienes, tú te percatas que hay una diferencia y una resta de dos raíces. Y eso te tiene que quedar como una resta de dos raíces hasta el final. O sea, es imposible que con una resta de dos raíces me quede una sola raíz con una suma. Es imposible que me quede una suma de dos raíces cuando aquí hay una resta desde el principio. Porque no me puede dar un resultado una raíz algo negativo. Se fue. No es posible unir esas dos raíces en una sola. Por eso la D la habíamos anulado. Y mira que nada más por lógica desde el principio. Tú sabes que es la C. Espero que esto haya quedado muy claro. Es meter valores, sacar la cuenta, activos con sacar las operaciones matemáticas. Y con esto estamos listos. Quedó claro. Nos vamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Tenemos otro ejercicio de analogías de figuras. Hay una que te establece qué es lo que está pasando. Y tú lo que tienes que hacer es completar, por así decirlo, con las opciones quién va acá de estas cuatro alternativas. Tú lo que tienes que hacer es concentrarte con lo que es un hecho. Las dos que te están relacionando. O sea, de esta... Vas a hacerle algún proceso, la vas a girar, la vas a mover, vas a hacer algo y vas a convertirla en esta de acá. Y el mismo proceso se la vas a hacer a esta para convertirla en la que falta. La pregunta de los 100 millones es, ¿qué fue lo que se le hizo a esta que está acá para convertirla en esta? Ese es el análisis que tú tienes que hacer. Tú puedes decir lo siguiente, no es que se giró así. Se hizo un giro de 180 grados horizontalmente, o sea, un giro con respecto a su mismo eje de esta manera. Si eso fuese así, no tiene sentido esto, mira. O sea, si gira, la giras así, se mantiene la parte de arriba en negro y mira que aquí tiene la parte de arriba en blanco. De hecho, todos se están intercambiando. Mira que este de aquí tienes negro arriba y blanco abajo y aquí tienes al revés, blanco arriba, negro abajo. En todos pasa lo mismo. Entonces no es ese giro. Mira qué pasa si lo giras hacia ahora. Gíralo así, por favor, 180 grados para que tú veas. Te queda esa misma figura. ¿Ok? Observa, por favor. Vamos a hacer aquí algo rapidito. Me va a quedar acá. Voy a borrar esto. Y detalla lo que voy a hacer. Si yo a esta figura la giro de esa manera, como te estoy mostrando ahorita. ¿Ok? Si la giro de esa manera, atención, por favor. Vamos a hacerlo acá para ti en vivo y directo. ¡Ping! Observa. Girándola así, mira quién quedó. ¡Wow! Entonces el giro se hizo en ese sentido. ¿Qué quiere decir esto, panitas? Que al triángulo también se le hace el giro en este sentido. Y si yo giro 180 grados al triángulo, si estaba apuntando hacia arriba, tiene que quedar apuntando hacia abajo. Por eso las opciones A y C se descartan porque tiene que quedar apuntando hacia abajo. ¿Y qué pasa si giramos? Ya por ahí descartamos dos opciones. Si giramos también ese triángulo hacia abajo, como le hicimos ahorita, a esa otra figura. Mira, este que está acá lo vamos a girar. Si hacemos el giro, tú tienes que visualizar como que si a la hoja la estuvieses volteando completa. Y mira cómo nos quedaría. Es como, si imagínate esto. Vamos a hacer algo así. Imagínate que estás agarrando y colocando un espejo aquí. Imagínate que esto es un espejo y lo que está abajo es el reflejo. ¿Me explico? Ya con eso cuaja todo, totalmente todo. Y mira que lo que nos quedó en ese caso fue ¿cuál de las opciones? Mira. La opción B cumple. La opción D no cumple. Mira por el, la, lo que es las líneas, las diagonales, los cuadrados no cumple Y por eso la respuesta correcta tiene que ser la B. Entonces la, lo que complementa realmente acá en este ejercicio. Mira que fue esta figura y es porque se hizo un giro. De 180 grados en ese sentido, por eso la respuesta correcta es la B. Espero que eso haya quedado muy, muy, muy claro. Nos vemos en un siguiente ejercicio, último por esta tanda. Muy bien, mi gente. Activos acá, que la pregunta, como siempre, es lo más importante. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿A cuántos metros subió el agua por efectos de la inundación? ¿A cuántos metros subió el agua? O sea, ¿hasta qué punto llegó a subir el agua por efectos de la inundación? ¿Qué pasó? Un poste tiene un quinto de su longitud bajo tierra al, y al producirse una inundación se cubre de agua un cuarto de su longitud total. Si el poste mide 20 metros, ok. Vamos a suponer, panitas, que esto es el piso. Vamos a colocar el piso acá. Esto es el suelo. ¿va? Esto es el suelo. Aquí lo tengo. Y esto que está acá es la parte subterránea. Dame un segundito que aquí esto se me movió. Ahí, esto, listo. Aquí lo tengo, no pasa nada. Entonces aquí tengo el suelo y esto es la parte subterránea, ¿vale? Ahí está. El poste mide 20 metros de longitud y está enterrada la quinta parte. Es decir, que si el poste mide 20 metros, yo no puedo tener ahí los 20 metros. Se entierra la quinta parte de la longitud. Es decir, que si todo esto, vamos a pintar un poste así de maderita. Está enterrada la quinta parte, si el total es 20 metros totales. Por así, T de total es 20 metros. Lo que está bajo tierra es la quinta parte. La quinta parte es dividir entre 5, tigre. 20 entre 5 es 4. Quiere decir que lo que está dentro, dentro, por así decirlo, de la tierra son 4 metros. ¿Esto para qué sirve? que lo que se va a estar inundando tiene una distancia de 16 metros lo que se está inundando, atención por favor, mira cómo estoy haciendo el dibujo tiene por así decirlo una distancia de 16 metros, es lo que se está inundando entonces en este caso tú dices bueno, ok Un, el total es 20 metros, la quinta parte está enterrada, por lo tanto son 4 metros bajo tierra al producirse una inundación se cubre de agua un cuarto de su longitud total. No puede ser de 20 metros porque tú no estás inundando lo que está enterrado bajo tierra, por así decirlo. Porque si no suesen 4 metros más lo que se inunda. No, el agua sube, el agua llegaría, atención a esto, el agua llegaría hasta cierto punto. que Queda inundado. Perfecto, sonido acuáticos. Eso queda inundado. La pregunta es atención la pregunta es a cuántos metros subió el agua o sea esta distancia cuánto es y es una distancia de los 16 que tiene el poste entonces mira la inundación cubre de agua un cuarto de la longitud ok si es un cuarto de la longitud es lo que queda sobre la superficie terrestre entonces es un cuarto de 16 metros y por eso son otros 4 metros lo que está subiendo de agua y lo que está inundando el poste ¿Cuántos metros subió el agua por efectos de la inundación? Subió entonces 4 metros Eso espero que haya quedado muy claro No podrías decir que es 5 la respuesta No, porque 20 entre 4 es 5 Entonces yo te digo a ti El poste estaba aquí arriba Y quedaron los 20 metros hacia afuera ¿Eso es lo que dice el ejercicio? No, ¿verdad? Eso no es lo que dice el ejercicio No, mira, los 20 metros están hacia afuera Entonces se está enterrando el excedente, no, no, no o sea, el poste realmente el poste acá, mira que yo puedo hacer la figura así observo, el poste realmente lo que tiene acá es que lo enterraron 4 metros hacia abajo y lo que sobresale son esos 16 metros espero que haya quedado muy claro y te haya gustado este ejercicio con este, entonces aquí engranamos el análisis lógico el análisis matemático, quiero que tengas presente en todo momento que epsilonacademy.com está disponible para ti, tenemos membresías universitarias para nivelar los conocimientos que tienes de bachillerato para el momento que vas a ingresar a la universidad, también tenemos membresía universitaria donde tú vas a poder estar cubriendo el contenido de cálculo, el contenido de álgebra todo lo que estés viendo en la parte ya de, de la universidad donde tú requieras un refuerzo porque somos tu mejor aliado, somos ese respaldo que te va a generar esa confianza, esa tranquilidad y vamos juntos a hacer que tus evaluaciones